¿De qué hablamos cuando hablamos de coronavirus? ¿Estamos en el peor momento en Argentina? Tenemos más preguntas que certezas sobre esto. Y justamente para develar esas incógnitas, esas intrigas, estamos en contacto con el doctor Hugo Pizzi, que es... Doctor, es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad eh, Nacional de La Rioja, es epidemiólogo, es infectólogo, autor de 23 libros eh, y hombre de consulta eh, del gobierno de Córdoba, tengo entendido. Doctor Pizzi, ¿cómo le va? Un placer de poder estar con usted, Jorge. Lo mismo digo. Eh, doctor, ¿qué se sabe hasta ahora? Bueno, mire, la historia natural de todas estas epidemias generalmente tienen dos cosas. Una que es inherente al virus y otra que es inherente al ser humano. La inherente al virus es de que el virus realmente ha mutado y está más contagioso, pero menos letal. Y lo inherente al ser humano es el hecho de que muchos organismos ya tienen en su cuerpo tienen anticuerpos, por ejemplo... Si usted, por ejemplo, hace pruebas en la Villa 31, va a encontrar que la mitad tiene anticuerpos. O sea que el virus ahí le va a costar transcurrir. Pero en otros distritos del país a lo mejor hay gente que tiene, o aglomeraciones que tienen un 15, un 10. Esas, esos elementos hacen avisorar que octubre va a ser un mes de inflexión. Un mes de inflexión como sucedió en todos los otros países que se adelantaron o que sufrieron este impacto, este aluvión antes. Entonces yo creo que a partir de octubre las cosas van a cambiar. Fíjese usted de que ya hay algunos distritos donde está eh, el número de camas, eh, el número de camas que están a disposición, están parejos desde hace dos o tres días. Y en cambio hay otros que empezaron más tarde, caso Cucuy, que todavía tienen, por ejemplo, un colapso que no lo pueden solucionar. Por lo tanto, yo creo que aún cuando se avisoran en el horizonte las vacunas, son un hecho incontrastable las vacunas. ¿eh? O sea, fíjese usted que ha venido Dimitri, que es el representante de del comercio ruso, a decir de que nos va a dar a toda Latinoamérica gratis la vacuna rusa, que es una vacuna excelente. Por lo tanto, yo creo que debemos apelar a que la gente, en esta etapa, que es poco lo que nos queda, tenemos que ser muy responsables, muy sobrios, muy moderados y tener una adhesión absoluta a todas las medidas sanitarias. ¿El barbijo vino para quedarse? Absolutamente. Nosotros lo dijimos a eso el primer día. La OMS tuvo a tropiezos, adelantos, atrás y demás. Porque es una cosa elemental y es una cosa de la medicina. O sea, si usted tiene un problema de las vías aéreas superiores, eh, el barbijo lógicamente es una barrera infranqueable. Si está bien hecho y si está bien usado. Porque muchas veces la gente pregunta, "Uy, oh, yo usaba el barbijo pero me contaminé lo mismo. Bueno, lo debe haber usado debajo de la nariz o debe haber estado charlando con gente mayor cantidad de tiempo que tenía que estar o ha ido a hacer compras y se ha quedado a lo mejor en un supermercado más de lo que tenía que quedarse. O sea, todo depende, o sea, las personas que se cuidan y son respetuosas de todas las normativas no les pasa nada, Jorge. Eso es una realidad absoluta, nadie puede negarlo. El problema es de que hay que los tropiezos son de los antivacunas, de los irresponsables, pero fíjese, le voy a contar algo de, de los aforismos de Hipócrates. Hipócrates nació 465 años antes de Cristo en la isla de Kos, en Grecia. En los aforismos de él, que es el padre de la medicina y que tienen una actualidad extraordinaria, decía «Las víctimas más certeras de cualquier epidemia son los indolentes y los imprudentes. Y el ser humano siente impotencia y miedo, que es lo que nosotros tenemos, a lo mejor traducido como incertidumbre también». Lo que pasa es que la comunidad griega de aquel entonces era homogénea. Hoy en día es tan variopinta de que usted va a encontrar una mezcla de personas que cumplen, que no cumplen. De ahí, Jorge, que no se pueden hacer comparaciones. Por ejemplo, todos andan diciendo, la preguntan en las conferencias y demás, ¿por qué no hacemos como China? ¿por qué no hacemos como Suecia? Escúcheme, China tiene un régimen militar, mano militar, es muy fácil así parar una epidemia. Y el caso de Suecia, que son menos que nosotros, tienen un respeto por el ser humano, por la ecología, que es extraordinario. Yo vivía en Copenhague, la nación vecina, eh, Dinamarca, y realmente a mí me asombraba la actitud que tenían ellos. Por ejemplo, había los asistentes sociales que le tocaban el timbre a los jubilados una vez por mes para preguntarle si le hacía falta algo, si le debían llevar a algo y demás. O sea, ¿usted cree que se puede comparar eso? Es imposible. ¿Fueron acertadas las medidas que se tomaron en Argentina? La cuarentena realmente fue acertada porque el estado, eh, el estado de nuestro sistema de salud era muy, muy deficiente. Por lo menos ahora tenemos todos los hospitales prestos con las camas adecuadas y los respiradores adecuados, que debo confesarle de que había algunos que no funcionaban y había muy pocos. Y hay un detalle que pasó desapercibido pero para mí es fundamental que es que el Ministerio de Educación incorporó a todos los hospitales y escuelas que no estaban para brindar este tipo de COVID. O sea, todos los hospitales y escuelas de, del país que son donde están todos los profesores, donde están todas las cátedras universitarias, que es donde está la excelencia, la enseñanza, fueron incorporados con dinero que mandó eh, salud pública, eh, perdón, que mandó educación de la nación, y en este momento nosotros tenemos hospitales en Buenos Aires, Rosario, La Rioja, Córdoba, Mendoza, que son todos los hospitales universitarios. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy respetuoso de la situación y, y esperar, anhelo que octubre sea el punto de inflexión. Ojalá. Doctor Pizzi, eh, ¿se están desatendiendo otros, eh, otros tratamientos, otras enfermedades? Usted hablaba de antivacunas, ¿se está cumpliendo con el calendario de vacunas? Sí, se está cumpliendo. Mire, yo le voy a contar, porque son cosas que se pudieron haber hecho en todos lados, no sé si en todos lados lo hicieron. Respecto a los hospitales y la atención, hay dos entradas. Todos los hospitales grandes tienen dos entradas. Una entrada para todas las patologías comunes y que padecen de antes los pacientes. Y otra entrada que es exclusivamente COVID. Por lo tanto, usted ahí no va a tener ningún tipo de problema. Y en caso de, de, de Córdoba Capital, ha sucedido una cosa muy interesante, donde los voluntarios, son los alumnos de medicina, y con ellos se ha podido ir a vacunar, por ejemplo, les doy un número, 3.000 personas, adultos mayores, en su casa sin que salgan de su hogar y se fue y se los vacunó contra la gripe y contra la neumonía y todas las cosas que les hacían falta. O sea que hay distritos que han trabajado muy bien, a tal punto que no solo que trabajaron bien, sino que pudieron mandar brigadas de médicos y enfermeras eh, especializados, por ejemplo, a Chaco y también nosotros mandamos a Jujuy. Por lo tanto, creo que Córdoba ha trabajado muy bien, inclusive nosotros hemos asesorado a otras gobernaciones. Yo no estoy en, en, en el Ministerio de Salud, yo asesoro directamente al gobernador. Entonces, eh, hemos mandado a otras gobernaciones asesoramiento también y creo que que este es el, estamos en la etapa donde vamos a sortearla con, con responsabilidad, sobriedad y moderación. Y nos va a ir bien, nos tiene que ir bien, como nos fue bien en el H1N1. Yo estaba ahí en la epidemia anterior en Buenos Aires, y junto con el doctor Ríos y Pons en el Malbran, nos habían pedido que hiciéramos una vacuna. Fue una cosa muy curiosa, porque fuimos a un instituto de concepción del Uruguay en Entre Ríos, que es un instituto que yo no lo conocía, que es para vacuna de aves, para utilizar el sistema antiguo de vacunas, de fabricación de vacunas. Creo que estuvimos 10 días, 9 o 10 días, y de pronto irrumpieron en el país cinco vacunas y se terminó la epidemia. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Ahora va a suceder exactamente lo mismo. Ya Estados Unidos empieza a vacunar, Rusia empieza a vacunar en octubre, el Bill Gates, el, el hombre más rico de la Tierra, ya dijo de que la vacuna norteamericana está lista, ya sale. O sea que la vacuna china también está... La vacuna china, le aclaro, Jorge, que es la única que tiene la metodología y de fabricación antigua. Son virus muertos. Totalmente diferente a las otras que han usado una tecnología sumamente más moderna y por eso a la gente le llama la atención cómo salió tan rápida. Salieron rápidas porque se fabrican de otra manera, la ingeniería genética. Ahora, usted dice que el virus está mutando, ¿las vacunas van a ser todas eh, iguales? Me dice que la China no, no, es, no es igual a, a las otras. Mire, eh, la fabricación, o sea, el efecto es todo igual, Ajá. pero eh, es muy saga su pregunta porque nosotros estuvimos muy preocupados cuando el virus empezó a mutar. Dijimos, si las vacunas ya están hechas, y están hechas con, con un esquema, ¿qué va a pasar si el virus mutó? ¿Va a servir o no va a servir? Bueno, la mutación que tuvo el virus ha sido en pequeñísimos aminoácidos. Entonces no tienen nada que ver. Las vacunas van a ser perfectamente efectivas, o sea que no hay que preocuparse por eso. La única preocupación que tenemos que tener es tener el brazo listo para que nos coloquen apenas en. Doctor, ¿cómo se lidia con la desinformación que, que eh, ha comenzado desde, desde, el, desde el inicio de la pandemia? Ah, hay dos tipos de desinformación. La, la, la ignorancia siempre juega en contra de todos los, los conceptos sanitarios. Pero hay otro tipo de desinformación que está dado por las personas que tienen actitudes irreverentes y actitudes de desafío a una cosa tan terrible como esta tragedia. Ese grupo, el último, que es el minúsculo, pero con una capacidad extraordinaria, desde brindar por la muerte o desde brindar por algo que no existe, a los que queman los barbijos, ese grupo, el daño que nos han hecho es increíble. Fíjese, Jorge, que inclusive olvidándonos de esta pandemia, nosotros teníamos totalmente dominado el sarampión. Y ese grupo nos hizo que de pronto brotara nuevamente. ¿A usted le parece? O sea, están negando lo que es la vacuna. O sea, quieren vivir en la edad media. La edad media cuando no teníamos ni agua potable ni las vacunas, que son los dos elementos que cambiaron a la humanidad. El agua potable y las vacunas. No hay otra cosa. Hablando de agua potable, eh, mucha hidratación, paracetamol, eh, reposo... ¿Ese es el tratamiento, al menos el que se, se maneja hasta ahora? Sí, lo primero que hay que hacer ante cualquier eventualidad donde uno puede interpretar esto, porque lo que tiene que siempre tratar de jugar con los síntomas, por ejemplo, eh, si tiene fiebre, si a la fiebre se le agrega falta de gusto, eh, olfato, dolor muscular, tos seca o cansancio, no todo se presenta igual ni junto hay veces que con dos o tres elementos ya es suficiente. Fíjese que ahora se ha agregado eh, no solo el dolor muscular, sino el problema de orquitis en los varones, que afecta a los testículos, y se ha comprobado a través de las ecografías de que se llenan de sangre por la inflamación, y esto les trae consecuencias, por lo menos los casos que están publicados han quedado con una calidad mucho más baja de espermatozoides que antes de la patología. Entonces, cuando uno tiene alguno de estos signos y síntomas, porque algunos son que no te tiran a la cama, otros que sí. Cuando realmente son fuertes hay que comunicarse, hay teléfonos que están totalmente listos para atender a cualquier paciente y entonces eh, le van a ir guiando para saber si necesita atención o internación. Pero hay muchos, eh, diríamos el grupo de los asintomáticos, o que tienen muy poca sintomatología, que con un esquema... De, de higiene, eh, hidratación, eh, tomar si tiene dolores de cabeza paracetamol, la hidratación es fundamental, una comida realmente saludable y estar atento para llamar en caso de que haga falta eh, una consulta. Pero hay muchas personas que lo han superado a esto, pero de todos modos yo sigo insistiendo con que hay que ser cautos y tratar de evitar, porque aún los asintomáticos hay dos o tres trabajos que ya salieron, que dicen que a los dos meses, cuando les hacen tomografías computadas, son trabajos ya hechos en Europa y en distintas partes del mundo, dicen que hay pequeños, eh, pequeñas zonas del pulmón que han quedado fibrosadas. Si bien es cierto de que esto es insignificante para hablar de las secuelas de los que han estado internados y que han sufrido el impacto de esta tragedia, eh, y no es tanto, porque ese grupo de los internados muchas veces quedan con problemas de corazón, problemas de pulmón, que siempre es el mismo, lo que queda es fibrosis. Y hay una cosa muy llamativa, que fue un aprendizaje constante, ¿eh? lo que le llaman la niebla COVID o la calígene nebulosa del COVID, que es como que el ser humano siente un impacto en su memoria, no es la misma, y pierde la, la armonización del don temporo espacial. Eh, hay algunos que se recuperan rápido y hay otros que todavía están en el proceso de recuperación o sea que no es un virus un virus que uno podría decir que va a pasar desapercibido es un virus impredecible con una gran capacidad destructiva ¿Qué aprendizaje permanente que hay que tener con esto en el caso de ustedes por supuesto eh, en su caso que es epidemiólogo, infectólogo eh, me imagino que es el día a día eh, que hay que actualizar conocimientos. Fíjese, Jorge, que nosotros, por ejemplo, que tenemos residentes, amigos, colegas en distintas partes del mundo, en el caso concreto de los italianos, nos iban diciendo, eh, refiriéndose a las terapias intensivas, y demás, apenas lo internen, pónganlo boca abajo porque va a respirar mejor inmediatamente internado anticoagulen, porque si no en 24, 48 horas los trombos y los émbolos lo van a matar no usen tal corticoide usen este que es el más efectivo o sea que ha sido un aprendizaje que nos han eh, transmitido los que han sufrido la aludión y todos los días estamos aprendiendo todos los días, le puedo asegurar diga usted que Córdoba tenía una gran ventaja porque nosotros fuimos de la época del, del mal de los rastrojos, eh, cuando asolaba el campo argentino esa enfermedad tan terrible que es una fiebre hemorrágica, nosotros se eh, nos morían 50 de cada 100 productores agropecuarios, peones de patio y demás, estoy hablando de unos más de, de 50 años atrás. Entonces, para salvarlos, había una metodología ideada por Maistegui, que se colocaba plasma de las personas que habían superado la enfermedad a los que estaban moribundos. Y así salvamos, de los 50 muertos salvamos 47. Por eso fue tan famoso el tema del plasma, que se empezó a trabajar en el Instituto de Derivados de Córdoba, que es el único en América que hay, que es el que hace gamma globulina y demás. Entonces ahí se empezó a fabricar la gamma globulina hiperinmune que viene en frasquitos. Y además cada vez que nosotros teníamos uno que se había recuperado y nos donaba el plasma, iba a nuestro instituto también que es de virología de nuestra facultad de medicina, le dosábamos la cantidad de anticuerpos que tenían y con un buen plasma podíamos salvar tres o cuatro. Y si eran niños salvábamos seis, siete, ocho. Pero lo llevamos, cuando fue la epidemia de ébola, llevamos el protocolo a África y a Europa se salvó mucha gente. Y realmente ha sido milagroso. ¿Usted sabe, Jorge, que los norteamericanos, en la primera etapa, cuando tenían esos dramas que no sabían dónde poner los cadáveres que estaban en Nueva York, los, los camiones que no estaban refrigerados, que eran denunciados con todos los cadáveres, empezaron a usar el plasma y le llamaron el Efecto Lázaro. Efecto Lázaro en alusión al Nuevo Testamento Cristiano, eh, porque realmente esto se lo puedo asegurar porque lo hemos vivido desde hace muchos años. Usted al moribundo le pone el plasma que tiene anticuerpos de la patología que uno está tratando y en 24, 48 horas cambia totalmente la historia de la enfermedad. Es maravilloso. Levántate y anda. Doctor Hugo Doctor Pizzi, levántate. muchísimas gracias, ha sido un gusto. Ha un placer, hasta pronto.